Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo. Iniciamos nuestra jornada en este día martes, retomando nuestras labores cotidianas, laborales, después de este fin de semana electoral, de este fin de semana festivo. Gracias Señor por todo lo que nos das. Gracias Señor por todo. Quiero invitarlo para que cada uno en este momentico le hable a Jesús, le dé gracias. Háblele, dígale con sus propias palabras qué tiene para gracia. Y también sea el momento para encomendar, sea el momento para pedir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Señor, en tus manos nos ponemos, ponemos nuestras diversas actividades, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras vidas, nuestros proyectos, nuestros sueños y nuestras ilusiones para este día. Amén. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 7. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no den los santo a los perros, ni les echen sus perlas a los cerdos. No sean que las pisoteen con sus patas y después se revuelvan para destrozarlos. Así pues, todo lo que quieran que los demás hagan con ustedes, háganlo ustedes por ellos. Pues esta es la ley de los profetas, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos, que es estrecha en la puerta y que angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, pues hoy el Señor nos invita a hacer un esfuerzo. Ayer Jesús nos invitaba a, a no juzgar y hoy Jesús nos dice, cuídenlo santo, cuídenlo, cuídenlo. A veces nosotros somos muy descuidados, como nos pagaron la, la gracia, a veces la dejamos por ahí descuidamos nuestra vocación cuántas veces nos exponemos cuántos esposos exponen su matrimonio, exponen sus hijos ¿por qué nos exponemos? ¿por qué nos ponemos en peligro? yo sé que a muchos les gusta la adrenalina, queridos hermanos pero con la vida eterna no podemos jugar no podemos jugar con la felicidad no, ni con la tranquilidad la gracia a veces nosotros, recuerdo un pasaje ahora del antiguo testamento de Saúl que viene con hambre y encuentra a Jacob haciendo una, un guiso de lenteja, huele muy rico. Y le pide a mí. Y el otro le dice, ¿qué me va a dar? Y, y esa voz se le hace fácil decir, te entrego mi primogenitura. Ay, lo más grande, te, el tesoro que tenía, y lo entregó. Y así nos pasa. Le entregamos el matrimonio, entregamos la vocación. ¡Ay! ¿Por qué no cuido su vocación? ¿Por qué se es expuso? Por un momentico de un acelero, por un acelero, expuso su vocación, expuso su felicidad, expuso su trabajo. A veces por un arrebato, ¡ay, sí! Y salen y se van, renuncian. Y después vienen los dolorosos, las tristezas, las angustias. Al final, ¿pero qué era lo que me, me estaba estresando? Nada, el demonio que está ahí atizando el fogón y chuzando para que uno tome decisiones y se arrebate, y salga y se vaya y deje todo tirado. No echemos lo santo, lo sagrado, no eche su tesoro a los cerdos. ¿Recuerdan el cuento de Aladín? Que descuidó después el tesoro, la lámpara, y el otro vino y se aprovechó. Y ese sí sacó ventaja. Así nos pasa. Dejamos tirado por allá abajo en la cama lo más valioso, los tesoros, la gracia. Y seguimos creyendo que es por nosotros. Ay, no, es que yo soy el valiente, es que yo soy el inteligente, es que yo soy el que hago. No. Todo es por gracia de Dios. Todo es por bendición de Dios. ¿Qué somos nosotros? Meras criaturas. ¿Quién ha hecho todo? Dios. Dispongamos. Cuidemos ese tesoro. Cuidemos ese tesoro tan grande que el Señor ha puesto en nuestras manos. Dice el apóstol Pablo, llevamos este tesoro en vasijas de barro, frágil. Sagrado corazón de Jesús, porque soy débil, te pido que guíes mis pasos. Ampárame y bendíceme. Bendito sea Señor, porque en tu corazón está la salvación. Obra en mí según tu voluntad. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo para todos, queridos hermanos.